cuán mágico es el Amazonas y no encontrar muchas veces la palabra exacta sobre cuán lindo es el Amazonas y levantarse todas las mañanas y poder expresar tu sentimiento mirando lo bello de la naturaleza un árbol una mariposa, un pájaro, el río, el viento, todo es un complemento. Cada verano es más largo y menos agua. Los ríos están siendo desiertos. Estamos en una situación muy complicada. El cambio climático nos tocó la puerta. El cambio climático lo estamos viviendo cada uno de nosotros en el Amazonas. El cambio climático no es una situación que dejamos para mañana. Es una situación que debemos encontrar salida. Sé que estamos a tiempo de poder y hacer muchas cosas por este mágico Amazonas Lejos no, que es que por... lejos no lo para ha... que pruebe la resina No, se lleva esta madera, mentalmente No lo a en la tercera.